el tránsito entre la vida familiar y luego la universidad. Vamos con, es, con esas dos narrativas. Una narrativa de la experiencia de, de, por terceras personas de lo que había sido la época de la violencia política, eh, el enfrentamiento del interpartido liberal y las normas rígidas de lo que debíamos hacer las mujeres y lo que debíamos hacer los hombres en mi familia. Pero como decía también antes, con una que era contradictorio esos roles con un mandato de que ustedes no tienen por qué depender de ningún varón, ustedes tienen que ser autónomas, estudiar y la única forma de ser autónomas es el estudio, eso fue el mensaje más a las mujeres que para los hombres en mi familia. Sin embargo, eh, mi mamá también eh, había cosas que no tan explícitamente se rebelaba frente a esa norma de mi padre autoritario, muy conservador. Digamos que entonces tú creces en, como con una rebeldía y un malestar que te dice, bueno, hay que buscar otros caminos. Cuando yo ingreso a la universidad está todo el movimiento de los años 70 y 72, que significa que la juventud colombiana tenía... Un compromiso grande con lo social y quiero retraerme a otra cosa es que en mi casa siempre nos enseñaron el compromiso social mi papá siempre tenía un mensaje ustedes tienen que mirar siempre a otros que tienen menos y ustedes son unos privilegiados y en el, en el periodo escolar mi papá siempre llevaba a dos niños o dos niñas a, de la escuela pública donde vivíamos a la, a la hora del almuerzo para brindarle el almuerzo y, y el mandato era que nosotros lo teníamos que tratar como, como, como iguales y se sentaban a la mesa con nosotros. Entonces era como muchos mensajes también de conciencia, de, de, de había un compromiso, es decir, lo que, tú, lo que tú has tenido en esta sociedad no te lo has ganado, te ha llegado ahí, pues tiene que devolverlo, que era en alguna medida contradictorio con, con la norma, con ser tan conservador, conservar tanto los privilegios. Y, en, y, en ese, y aún más, hubo un proceso de aprendizaje en mi familia y era que en el barrio donde nosotros vivíamos había un comedor eh, comunitario para los niños y nosotras teníamos que ir a desayunar allá para que supiéramos lo que lo que era la pobreza, lo que tenían otros niños y otras niñas y mi papá pues uno tenía que pagar, no sé, no me acuerdo cuánto entonces eh, en mi casa no se hacía el desayuno ciertos días sino que teníamos que ir a compartir con los niños que tenían menos para que nosotros supiéramos qué era lo que teníamos y, y lo valoráramos porque más o menos el mensaje era eh, lo que la vida le ha dado tiene que valorarlo y lo tiene que revertir entonces, digamos que con, con esa cantidad de mensajes pues llegó a la universidad en un movimiento muy importante que fue el movimiento de los años 70 estudiantil con mucho compromiso social y pues por supuesto los grupos de estudio entonces pues, genera digamos que en causo como esa esa rebeldía inicial entonces, yo creo que el feminismo te hace más humana el feminismo te permite tener una dimensión más global de los problemas no solamente de las mujeres, sino de, de las sociedades tan, exclu, tan excluyentes como la nuestra. Y bueno, desde los 80, eh, yo diría que comprometida, vital y emocionalmente y teóricamente con el feminismo, que pienso que le ha aportado a este país mucho, eh, desafortunadamente no reconocido, muy señalado eh, y muchas veces producto de la ignorancia realmente pues porque el feminismo no es yo creo que hay, hay que diferenciar una cosa es las prácticas feministas que por supuesto hay de todos los colores en todas las sociedades y otra cosa es la teoría eh, feminista que la teoría feminista pues en ninguna parte escribe algo que es horrible los hombres que los odiamos hay prácticas que que son de mujeres feministas en su relación con los hombres que son complejas porque la relación con los varones son muy complejas y porque una puede entender perfectamente que si una mujer ha vivido la violencia, ha vivido la explotación, pues no va a salir a decir que ama a ese hombre que la explotó o que la violenta. Digamos que se confunde la práctica a veces con, con, la, con la conceptualización y con la teoría feminista. En ese sentido yo creo que, el como decía antes, el feminismo le ha aportado a este país eh, no solamente en términos de la teoría sino de la reflexión de situaciones críticas como la situación de las mujeres en, la, en el conflicto armado, eh, la participación política de las mujeres, eh, el patriarcalismo en esta sociedad que no solamente se refleja en las relaciones con las mujeres sino también se refleja en las exclusiones de otros actores eh, políticos y sociales. Eh, en esa perspectiva me parece que, que aún más en una sociedad en conflicto creo que el feminismo ha sido de los movimientos o de las corrientes de, de, de opinión y, y teóricas que le habrán dado a este país una reflexión muy importante sobre la guerra, la guerra como expresión del patriarcado, la guerra como la incapacidad de la política eh, para dirimir a través del diálogo los conflictos que este país vive y en esa perspectiva Tampoco reconocido suficientemente el aporte, el feminismo ha aportado también la reflexión sobre la importancia de la memoria histórica de las mujeres, porque no es posible, por lo menos desde una postura feminista de la casa de la mujer, eh, considerar que la paz eh, es viable en este país y las mujeres, si no se transforma radicalmente la situación de las mujeres, y decimos radicalmente no es que nos den el 30% en un puesto, eh, lo voy a decir un poco simbólicamente, es, eh, no es repartir la torta de mejor forma, sino cambiar los ingredientes de la torta, eh, que significa que las mujeres eh, tengamos poder paritario en lo económico, en lo político, en lo cultural, eh, en lo social, en este país es inadmisible. Eh, que una democracia, la más tradicional de América Latina, dicen las mujeres en cargos de representación, por ejemplo, en el Congreso no lleguen ni al 16%, eh, mujeres electas en gobernaciones y en alcaldías no lleguen ni al 9%, entonces muestra lo restringido de una democracia. O que las mujeres con igual educación, igual experiencia, ganemos el 25% menos que el salario de un varón o que las mujeres en los grandes conglomerados eh, económicos, eh, los privados, no estén representadas ni siquiera en un 2% en los cargos eh, grandes. Es decir, tú no es aquí un conglomerado económico con una mujer presidenta, ni Bavaria, ni el Grupo Aval, ni el Grupo Santo Domingo. Entonces, digamos que muestra lo restringido de la democracia, por supuesto para las mujeres, pero también para otros actores. Es una democracia que no ha, tenido, no ha tenido la capacidad de albergar la oposición. Entonces es una democracia que no tiene oposición, que juegan los partidos eh, tradicionales, eh, los amplían en ciertos momentos y después cierran. Entonces creemos que en esa perspectiva, un proceso de paz... Eh, lo de La Habana no es la paz. Lo de La Habana es simplemente, no simplemente, de gran importancia, que puedan pactar la terminación del conflicto, porque este país eh, desde una postura feminista nos parece que éticamente es inadmisible que una sociedad no sea capaz de dar por finalizado un conflicto, un conflicto de 50 años y eso no le compete solamente a la insurgencia y al gobierno sino también a la sociedad, porque la sociedad puede, tiene mecanismos para exigir que el conflicto se termine. Entonces, digamos, lo, el proceso de La Habana es trascendental e histórico en la medida que va a permitir pactar la terminación del conflicto armado y podernos dar ya a la tarea de construir la paz. Y ahí, en ese proceso de construcción de paz, yo creo que las mujeres, y lo estamos diciendo en este momento desde el feminismo, las mujeres no queremos ser pactadas en ese proceso, queremos ser pactantes. Es decir, no nos basta con decir que en la agenda pongan aquí lo de mujeres o la perspectiva de género, o el enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial, no. Queremos ser interlocutoras políticas, queremos decidir sobre los destinos de este país y por supuesto eso no nos lo van a dar, no es un proceso eh, que gratis van a llegar los varones a decirnos, eh, miren, aquí están ustedes, sino que lo tenemos que realmente... Pues eh, no, no me gustan las palabras guerreristas, pero arrebatárselo al patriarcado eh, porque mira dos hechos importantes. En las comisiones, eh, en los delegados de negociación tanto de la insurgencia como del gobierno, no hay ninguna mujer en la primera fila. Y en la, el hecho importante en este país que fue el paro de Catatumbo, de los campesinos del Catatumbo durante 59 días... Ninguna mujer en la Comisión de Garantes, ni ninguna mujer en la Comisión Negociadora. Aunque las mujeres estuvieron ahí, mujeres como Ángela María Rubledo, que es de la Comisión de Paz, del, de, de la Cámara, estuvo yendo para que los campesinos pues se dieran, bueno, sirviendo de facilitadores, lo que quedaron fueron eh, varones. Entonces, digamos que el camino es largo, eh, pero creo que tenemos la experiencia, las ganas y la fe de que sea mejor. Eh, trabajamos en procesos de toma de conciencia de las mujeres sobre que sean sujetos de derechos, de autonomía, para que le exijan al Estado su responsabilidad con sus derechos, con la protección y goce de esos derechos. Pero también trabajamos en, en, en la transformación dentro de lo que podamos, de las situaciones de, su, de subordinación y opresión de las mujeres, partiendo que uno de los elementos que este país tiene que avanzar es en la paz. Y no, vemos, no vemos posibilidad de que la situación de las mujeres eh, se mejore si nosotros no nos encaminamos, si nosotros y nosotras no nos encaminamos a la construcción de la paz. Y la paz no simplemente como una... Que no se sigan eh, la beligerancia armada, sino la paz realmente como las grandes transformaciones que este país necesita. Es decir, no es entendible que un país que se dice de renta media pueda ser el, uno de los más inequitativos de la región o que un país de renta media las mujeres estén muriendo porque no tienen atención adecuada en el momento de, hacer, de tener un hijo o en el momento de hacerse un aborto. O que, la, o que todavía existe en este país en, al, en analfabetismo, eh, que los sistemas de salud no funcionen adecuadamente, digamos que o que la riqueza, este, que el 8%, el 8 familias concentren el 70% de la riqueza de este país. Entonces, vamos que es inadmisible para nosotras... Eh, una paz que no cuente con grandes transformaciones, que no va a ser producto del de, de, diálogo de La Habana, sino que el diálogo de La Habana es el camino o la puerta que nos permite que nos demoraremos generaciones. Pero bueno, si hemos hecho 50 años la guerra, podemos hacer en 100 años la paz. <risa> en la actual coyuntura, que es el, el proceso en La Habana, mucha gente se pregunta, bueno, eh, ¿Qué es lo diferente entre Uribe y, y Santos? Creo que hay varias diferencias eh, de forma, no de contenido. De forma es porque hubo un recambio de élites. La élite de Uribe es una élite más eh, conservadora, terrateniente. Eh, la élite de Santos es una élite más urbana, más ilustrada también con más visión, digamos, eh, eh, internacional en el proceso de globalización, eh, más educado en las buenas formas. No quiero desprestigiar a los capataces de las fincas, pero Uribe es como el capataz de una finca y, y, y Santos el señor feudal. Mm, digamos, con mejores formas, pero igual con poder ambos, que representan élites. En, en el contenido, en, en, en la forma, entonces Santos tiene una mejor forma. Ha hecho un esfuerzo, digamos, por limpiarle la cara a este país, eh, la imagen a este país a nivel internacional, pero la violación sobre los derechos humanos continúa. Eh, el, el domingo, la noticia, es este pasado domingo, es que 34 líderes de derechos humanos han sido asesinados en este semestre Digamos que, que hay, hay aspectos de derechos humanos que han mejorado, pero otros que han, siguen siendo críticos. Santos, eh, por, eso, por una visión más pragmática eh, de las necesidades económicas en una sociedad globalizada, eh, se coloca en el tema de la paz eh, como una necesidad de diálogo porque... Saben que por la vía de la guerra esto puede continuar otros 40 años y necesitan, lo real es que hay una necesidad también económica de que el conflicto armado se termine porque en las zonas de donde está la insurgencia son las zonas de gran potencial de explotación minera y energética digamos que hay una racionalidad económica. Por supuesto, eso no, eso no quita la importancia política de que el conflicto se termine, independientemente que sea por la racionalidad económica. Creo que las diferencias, las diferencias no son en el modelo político y económico, las diferencias son más en las formas y en las estrategias pero igualmente obedecen a un, a un modelo muy cerrado económicamente, muy cerrado políticamente y donde se quiere eh, continuar con los privilegios de sectores sociales que siempre lo han tenido y sectores económicos. Los grandes beneficiados de un proceso digamos de pacto inicial son las grandes empresas porque las víctimas va a tener que ser en el proceso de, de, de negociación de la reparación de la verdad, de la justicia pero las grandes empresas van a ser también las grandes beneficiadas las grandes empresas también multinacionales ¿no? son los grandes actores y que han potenciado digamos el, el conflicto en este país por la vía de la expropiación de las tierras en este país jugársela por, para cualquier mujer o cualquier hombre eh, por una sociedad más justa significa un riesgo. Y creo que, que uno no, una no le puede entregar al poder de esta sociedad estas clases tan supremamente elitistas y cerradas como tanto poder de estar viviendo en el miedo. Y, y entonces yo parto de un ego... Algún día se tiene una que morir, entonces, como que no, eso no quiere decir que haya momentos difíciles, es decir, que no me dé miedo, que, por ejemplo, el, esta, el haber estado en los procesos de liberación de las, eh, que colombianos y colombianas por la paz eh, posibilitó a través de la de Senadora Piedad Córdoba, por generar unas situaciones de riesgo, de amenazas, el, el, el acompañar a mujeres víctimas, eh, genera situaciones de riesgo y amenazas, por supuesto han amenazado a la casa, me han amenazado a mí, pero nosotras decidimos mmm, generar mecanismos de autoprotección y pues no pedir la protección del Estado porque... En, respeto quienes lo hacen, es decir, cada quien es dueño de, y cada quien es dueña de su miedo, uno no la puede decir a nadie, oiga, haga esto, pero pues no, no quiero hipotecar mi vida, tener un guardaespaldas, perder mi libertad, perder eh, como la capacidad de moverse uno libremente, pero sí, hay momentos que han sido difíciles, pero nunca he pensado salir del país tampoco, pero no es porque sea más valiente que nadie, sino que como que, bueno, también uno, uno matiza los riesgos y, y, y, y, como te decía, hace medidas de autoprotección. En momentos de mucho riesgo, pues, se, se baja el nivel de liderazgo, se tienen un mínimo de medidas, tampoco se expone una tanto. Entonces, digamos que ahí, ahí se conjugan las estrategias. Yo entro con un grupo feminista que se llamaba Mujeres en la Lucha, que en un grupo de feminista de mujeres... Eh, profesionales que habían tenido experiencia, bueno, habían salido a estudiar a Francia, a Estados Unidos y habían tenido la experiencia de los grupos de autoayuda, tanto de Estados Unidos como de Francia y llegaron al país eh, con la idea de conformar grupos feministas con un énfasis mucho en la experiencia de los grupos de autoayuda pero, sin embargo, el Grupo Mujeres en la Lucha combinó dos cosas importantes, que era bueno, el proceso de autoayuda, que es como la génesis de, de, los, de grupos feministas, pero un trabajo con mujeres eh, que por sus condiciones económicas, culturales y sociales habían vivido más deprivaciones, entonces hacíamos un trabajo eh, de, que lo llamábamos talleres, eh, sobre sexualidad y reproducción, sobre trabajo doméstico. Pero me, el, el feminismo en Colombia no es solamente de los años 70. Las mujeres sufragistas, que fueron mujeres básicamente de sectores medios o aún de, de sectores altos de la sociedad, eh, que se pelearon el derecho al voto. Las mujeres aquí no votamos sino desde 1957, aunque el voto fue en el 54. Y muchos de los políticos demócratas de ese tiempo decían que si a las mujeres les daban el voto era un atentado contra la familia, porque, pues, ¿qué, qué íbamos a poder decir en el espacio público? Eh, digamos que las mujeres sufragistas hacen un legado importante de entregarnos a las mujeres los derechos políticos y sociales. si nosotras no tuvimos que pelear el derecho al voto, el derecho a la educación, el, ni el derecho a tener un apellido por, un distinto al del, al del marido, esposo, compañero. entonces eh, Porque a veces se nos olvidan esos legados de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres jóvenes ahora dicen no, eso el feminismo no existe, eso los hombres somos iguales. Porque ya han tenido un legado de, de, de autonomía sexual, eh, de libertad para elegir su compañero o compañera, pues a pesar de todas las dificultades. Entonces, digamos que... que que hay que reconocernos, a mi manera de ver, en algo que dice el feminismo que es muy importante y es eh, la política del crédito deuda. Decir, yo debo tener una deuda con las mujeres que hicieron todo lo que fue, fue posible para yo tener lo que tengo ahora, pero también de crédito en reconocerle que eso que ellas hicieron ha sido posible que otras mujeres caminemos más rápidamente en el proceso de autonomía, no solamente eh, sexual, emocional, sino también autonomía económica, autonomía política, que no es una tarea fácil en sociedades tan patriarcales como la nuestra. A ver, esa es una tarea en contravía, <risas> nadando en contravía, porque, pues, en este país, eh, este país es muy cerrado a, a, a nuevas vivencias, nuevas propuestas, a reconocer nuevos sujetos sociales que emergen, digamos, en la lucha política y el feminismo, como decía antes, se ha sido visto como el enemigo de los varones. Eh, ha sido visto como un problema también de mujeres de la pequeña burguesía que ahí como que no tienen oficio y están inventando problemas que no tienen. Profesionalmente te ves enfrentado a que eh, hay un límite, hay un límite por tus búsquedas, es decir, eh, muy difícilmente eh, con posturas eh, feministas y con posturas de justicia social tú puedes llegar a grandes cargos en el Estado, digamos, y, pero ese no ha sido mi meta. Yo estuve en la dirección de la Oficina Nacional de la Mujer en los años 94 y 98 y me parece una experiencia importante, pero, pero no es el poder que quiero. Cuentas pendientes del feminismo creo que tenemos desarrollando una mayor capacidad eh, para tejer alianzas con mujeres de otros sectores eh, una mayor también capacidad de, de aceptar la diferencia al interior de nosotras eh, porque interactuamos muy bien eh, con quienes pensamos más o menos similar nos da mucha dificultad de interactuar con mujeres eh, de otro pensamiento político. Por supuesto, yo no creo que esto sea del feminismo, sino de, una, de que somos producto de una cultura política muy excluyente que no ha sido capaz de aceptar las diferencias. Eh, creo que tenemos una deuda pendiente muy grande a nivel de, de mmm, producción de conocimiento mmm, Hemos hecho cosas importantes, no las suficientes, en términos de, de, de poder conceptualizar qué es lo que pasa en una sociedad en guerra con las mujeres y cuál es el papel de las mujeres, no ya en la tarea, sino cómo vemos esta sociedad en un posconflicto y qué haríamos las mujeres ahí, por las necesidades de. de de responder a agendas urgentes del contexto del conflicto armado y, y las mujeres ahí, hemos dejado temas importantes para las mujeres como ese, salud sexual y reproductiva, ponerlo en la agenda, mm, temas como la pobreza, digamos que eh, el conflicto en los últimos 15 años también ha puesto al feminismo en una agenda muy coyuntural por las necesidades y menos, menos, menos de futuro, digamos, menos de mediano y largo alcance. Entonces creo que este es el momento, creo que esa este es una deuda pendiente del feminismo. Yo creo que ahí, y un trabajo, y continuar un trabajo con, con, con sectores más amplios de mujeres y una reflexión sobre sobre nuestra autonomía, cómo nos hemos construido como mujeres en esta sociedad y también cómo las mujeres tenemos que em, sacar el patriarca que tenemos adentro y aprender a convivir con él, porque pues la sociedad es patriarcal y tampoco somos ángeles caídos del cielo. Entonces también, a, a, dicho de otra forma, aprender a convivir con la mujer ancestral y la mujer transgresora que hay en cada una de nosotras y, y a veces mm, a veces no nos gusta mucho la ancestral y entonces aprenderla como a comprender y a convivir con ella. Los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres, consideran que no hay una problemática entre los hombres y las mujeres. Que se relacionan igual, que rompean igual, que si yo pago ella también paga. Entonces no ven todavía esa situación de opresión y subordinación. Hay algunos, yo creo que... No, en la vida no es blanco negro es un arco iris entonces hay muchachos jóvenes que se están acercando pero yo diría que más eh, no quiero aparecer como muy radical pero yo creo que le compete a los hombres hacer ese proceso no es a nosotros las mujeres les compete a ellos hacer la reflexión sobre sus masculinidades eh, mirar si se quieren transformar, yo, yo digo yo no quisiera ser hombre en este momento en esta sociedad porque me parece que es muy difícil porque las mujeres tenemos todas las de ganar y los hombres están perdiendo y cuando yo estoy perdiendo poder, estoy perdiendo espacios porque lo real es que si las mujeres llegamos eh, en un 50% al Congreso pues eso significa que llegan menos hombres eh, las mujeres aunque no sean feministas son más autónomas eh, se aguantan menos ya ciertas cosas entonces los hombres están descolocados de, <risa> descolocados de, en el momento histórico y, y, y además unas exigencias para ellos que son muy complejas porque les siguen exigiendo creo que ahora más que antes que a los 30 años tengan aquí decimos casa, beca y carro entonces que puedan eh, para casarse con una mujer tienen que tener el carro último modelo la casa, ser muy prestigiosos ser muy activo sexualmente, yo digo, no, pues no hay ser humano que pueda aguantar tantas demandas. Me parece muy complejo, y me parece muy importante que los hombres hagan esa reflexión, pero que no somos, las mujeres podemos ser solidarias con ellos, pero son ellos los que lo tienen que hacer y meterse en el proceso como nos tocó a nosotras, contra viento y marea, decir, bueno, esto como somos como mujeres no nos gusta, lo queremos transformar, yo creo que, y yo creo que llegará un momento en que, en que, yo creo que ese es el ideal del feminismo, que independientemente si se es hombre o mujer en tu relación amorosa pueda ser alguien con el que yo pueda contar, no con alguien con el, que quiera, con el que tenga que cargar. Me parece que es más fácil contar con alguien que cargar con alguien. Y para las mujeres salir de la subordinación es muy costoso porque yo creo que... Esto que voy a decir es muy polémico, pero bueno... Eh, es más fácil ser subordinada que ser libertaria, porque cuando una es subordinada siempre le pone al otro la responsabilidad de lo que pasó, cuando se es autónomo uno tiene que asumir eh, que las decisiones son responsabilidad de uno y asumir los costos de las decisiones, pero es mucho mejor ser, aunque sea más costoso, es mucho mejor ser autónoma que subordinada. Entonces profesionalmente siempre es, estás trabajando un tema secundario, no importante. Eso no, eso no profesionalmente ni académicamente desde desde una organización feminista te da legitimidad es un mejor la universidad bueno, o un cargo público o la empresa privada. Y en la vida personal bueno yo tengo una hija y un hijo eh, y dos nietos en este momento. Eh, en la vida personal, es un costo, yo no diría duro, es, son las opciones que se toman en la vida, entonces las opciones que se toman en la vida, pues la vida no es un camino lleno de pétalos de rosas, sino a veces tiene pétalos de rosa y otras tiene obstáculos, creo que es de gran satisfacción, de gran crecimiento, eh, a veces en momentos difíciles porque la relación con los varones es muy compleja, y, y a veces eh, la opción de la autonomía, la opción de la libertad de las mujeres, nos significa a veces eh, tener que optar, digamos, yo no diría que por la soledad, porque uno no está acompañado simplemente porque tiene un compañero, porque tiene otras cosas en la vida. Es, muchas veces tiene que dedicar a una relación amorosa, afectiva con un varón, porque porque es muy difícil, porque no entienden, eh, porque tienes que hipotecar parte fundamental de lo que es tu vida, pues todas las relaciones, por supuesto, afectivas, amorosas, son negociaciones y transacciones, pero hay momentos en que la negociación, es, la negociación no puede llevar a que se deje de ser lo que una es, o que el otro deje de ser lo que es, porque tampoco puede dejar de ser. Entonces creo que a veces es difícil y se gasta mucha energía en ese proceso, con los hijos yo creo, y con, la, con mi hijo y con mi hija yo creo que ha sido una experiencia, el feminismo me ha permitido siempre tener la capacidad de ponerme en los zapatos de ellos. Eh, yo les he dicho que lo, yo lo único que quiero es haberlos eh, educado para la libertad y que lo que escojan, aunque vaya en contra en vida de lo que yo considero que debieran hacer. Porque siempre, aunque una fuera muy libertaria, quisiera que los hijos y las hijas fueran A, B, pero bueno, son lo que son y son de la vida y no son de una. Uno simplemente fue un medio para que existieran. Entonces, creo que me ha enriquecido, ha posibilitado una relación a manera libertaria, eso no quiere decir, exenta de situaciones de tensión, de contradicciones, pero creo que una relación libertaria, respetuosa y de mucha solidaridad. Fue más fácil con mi hija, fue más fácil con mi hija porque hay una sociedad que es más abierta a, al cambio de roles con las mujeres. muy difícil con mi hijo porque enseñarle a ser afectivo, que podía llorar, eh, que podía abrazar, a otros hombres, que podía abrazar a otras mujeres que aunque no fueran sus novias, eso para él fue un proceso muy muy difícil eh, porque bueno lo veían como marica, eh, como muy endeble, eh, es que en, en, la primera experiencia de él con una noviecita fue que tú no me celas y entonces tú no me quieres. Um, entonces, muy, creo que para educar un hombre, formar más que educar, formar un hombre eh, más humano, un hombre que se conmueva frente al mundo, eh, es una sociedad muy difícil para ellos. Eh, con, con mi hija Sofía fue mucho más fácil. Es como que todo está permitido, pero mira, mira lo contradictorio, todo... Todo ese proceso de cambio está permitido para los hombres, pero es una sociedad que a los hombres les exige en este momento ser más, tra ser lo que son, unos machos, y mientras eran machos, entonces eh, él no fue de los que darse puños con sus amigos, pues no es que nunca lo haya hecho, pero no era la, la, el mandato, entonces era visto como débil, bueno, muy complejo. Pero bueno, creo que en este momento eso... Todo ese proceso ha redundado en que él es un padre que asume su paternidad emocionalmente y afectivamente y eso me enorgullece y, me, y digo que valió la pena porque es un padre que, que acompaña a sus hijos en todo, que, que emocionalmente está comprometido en esa paternidad y yo creo que, que ahí se están generando cambios.